Estamos ya junto a Shamir Álvarez, el hombre de los deportes, aquí en la primera edición. ¿Cómo está Shamir? Bien, el buen día. Heavy Metal. <ríe> esto es Glam Metal, si no me equivoco. ¿Cómo se llama? Glam Metal, ¿Glam? Poison, creo que es Poison. esto es sugerencia del sonidista, pero a, a mí me gusta. ¿Sí? Sí, usted sabe que el rock tiene un sinfín de subgéneros. Hay Glam Metal, Heavy Metal, New Metal... Es, es. ¿Y este sería Glam Metal? Sí, Glam Metal. Poison se llama. Poison. Ah, pues. muy bien. ¿Qué tal, gringo? Todo bien? bien. Ya viernes esperando el inicio de la fecha 19 del Fútbol Boliviano. Pero antes de eso, vamos a hablar de David Ninavia, ¿no? Que, sí. como siempre, eh, gringo, queridos amigos, el atletismo dándonos eh, alegrías al país, ¿no? Esta es la temporada del atletismo y David Ninavia, a sus 18, 19 años, en el Campeonato Sudamericano Sub-23, consiguió una medalla de oro, de oro, eh, en los 5000 metros. Planos ¿no? con un tiempo de eh, 14 minutos 39 segundos, dejando en el segundo lugar al uruguayo Valentín Roca, con un tiempo de 14 eh, minutos 41 segundos, y acompañado del peruano Juan Palomino, 14 minutos 53 segundos en el podio. Ahí están eh, los ganadores, y con David Ninavia, el orureño, en primer lugar con la presea dorada. Eh, gringo, ¿qué te parece? Espectacular, ¿no? Interesantísimo, me encanta. Y, y bueno, una vez más, eh, en este momento en el que estás hablando de Ninavia, eh, pues eh, fíjate lo, lo complejo, lo difícil que es eh, conseguir una imagen, ¿no? Si tú pones eh, fútbol eh, en tanganica, digamos, segunda sí. división, y te salen ahí los partidos, los goles, todo. Pero pones sí. atletismo y fíjate, nosotros que a veces nos chicoteamos nosotros diciendo no le damos espacio a las otras disciplinas, en el mundo pasa eso. En el mundo pasa eso. Si no es que corren los grandes atletas de la élite, definitivamente los, los canales, los medios, eh, la, la información no, no, no se propala. ¿sí? Se queda ahí, ¿no sí, cierto?, verdad. guardadita. Eh, lo que ha costado encontrar estas, estas imágenes, ¿no es cierto? Eh, pero ya te digo, tú entra a YouTube y por favor, o, o pon en internet cualquier fútbol, el fútbol del país más insólito, el fútbol de qué sé yo, lo que tú quieras, ¿no es cierto? Y vas sí. a ver qué encuentras, el goleador, quién ha metido, cuánto, con cuántos de cabeza, cuántos de taquito, imágenes. Es, ¿quién es el presidente, todo, pero claro, cuando te estás hablando de atletismo es muy muy complicado, sí. muy difícil bueno, ni qué te cuento, ciclismo y otro tipo de disciplinas, eh, simplemente hago una, una, de ninguna manera es el mal de todos, consuelo de tontos porque seguimos siendo tontos por estar eh, fomentando de, de pronto deportes que no nos, no nos significan nada, no nos traen ningún tipo de, de satisfacción descuidando estas otras opciones ¿no es cierto? así que eh, no le vamos a quitar lustre a este extraordinario triunfo que ha tenido este atleta boliviano, esto no es de todo todos los días, ¿no es cierto? Vivimos quejándonos que no nos va bien, que no tenemos formación y claro, cuando aparecen este tipo de figuras eh, Vasco, estoy recordando Vidal Vasco, nombre, Vidal sí. Vasco, otros nombres. Eh, yo, es que el atletismo nos da muchas alegrías. Exactamente. Igual que el ajedrez, ¿no? Aunque el ajedrez no es un deporte olímpico pero el ajedrez también dejando siempre el nombre del país en lo más alto, al menos a nivel Sudamérica casi somos una potencia después de Perú, que es otro de los equipos más representativos, pero evidentemente hay disciplinas que están totalmente abandonadas es parte de la neurosis del fútbol que hace tanto daño a otras disciplinas que, que se practican en nuestro país. Y que no es patrimonio exclusivo de Bolivia, no. Exactamente. insisto con este concepto, sí. porque si no mostrame una competencia de atletismo, por ejemplo en Ecuador, a ver, mostrame una competencia de atletismo sí. en Panamá, pero claro, tú pones fútbol panameño y te sale todo, hasta la vida y milagros de cada uno de los troncos que juegan en el fútbol panameño. no. Bueno, ese tipo de situaciones son las que lamentablemente se registran, insisto, no solo en Bolivia. E insisto también, no es consuelo, eh, ni mucho menos. ¿no? No, no se hacen bien las cosas, lamentablemente. Y a los eh, deportistas, a, so, a los atletas que tienen una, una participación tan destacada como en este caso la del atleta Ninavia, ¿no es cierto? Pues eh, hay que arañar, buscar imágenes de donde no se tiene para poder eh, pues, eh, mostrarlas. no Bien, eh, y ya hay, está. Y, y para cerrar esto, gringo, eh, bueno, esto también es un llamado de atención al Comité Olímpico y obviamente a la Federación de Atletismo no en el tema de poder eh, llevar algún periodista al departamento del área de comunicación para que pueda claro, facilitar. Aunque sea, aunque y ahora sea, que es tan fácil claro, Bingo, un free, fotógrafo. ¿Quién no tiene un celular en la mano, Como un móvil sabor. y la, tiene cámara, tiene tantas posibilidades tecnológicas para poder a través de los grupos de WhatsApp hacer llegar las imágenes y poder por lo menos tener las declaraciones, las impresiones y todos estos logros y estos réditos claro. que consiguen nuestros deportistas. Correcto. ¿no? Ahora, eh, Shamir el desafío para nosotros ahora ¿no es cierto? volviendo es Después de todo lo que hemos dicho, ¿con qué cara nomás vamos a hablar ahora de fútbol? ¿no? <risa> sí, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Pe eh, Gringo, nosotros tenemos un programa Mediodía, vamos a extender esta información, vamos a hablar también de los Juegos Sudamericanos que ya se avecinan en el mes de octubre en Paraguay, así que hay mucho que conversar. Esto, ¿no? esto será en la materia. Yo creo que esto también tiene que ver mucho, Gringo, con el hecho de que a veces los directores deportivos hacen lo, lo fácil, ¿no? Porque hacer... Por ejemplo, hacer una cobertura a Bolívar y hacer una cobertura de ajedrez es totalmente diferente. ¿no? Porque generalmente mandan al pasante, el pasante desenfunda la cámara, pone el micrófono en la mesa y el jugador o el entrenador da el mismo cassette toda la semana. Lo único que se varía es el día del partido y el, y el rival. Después es lo mismo, o sea, los, las mismas palabras, los mismos conceptos. Prácticamente le damos ese contenido día a día al al, a nuestros seguidores, ¿no? Pero si tienes que mandar, por ejemplo, a hacer una cobertura de atletismo, mínimo el periodista tiene que estar instruido eh, en la disciplina, ¿no? Saber las reglas, saber un poco de historia y todo eso. Entonces, eso demanda un periodista que tenga mayores capacidades y posiblemente ese periodista te cobre también por hacer este tipo de trabajo que es más especializado. Entonces, ¿cómo tú ofreces el contenido a tus seguidores? Eso ya depende del... Del director y también las capacidades que tengas para, ya sean económicas y obviamente desde el aspecto de los profesionales, tener en cuenta o la disponibilidad que tengas. no Ese es, ese es el mundo. Ahora es muy fácil hacer periodismo deportivo, al menos cuando el contenido solamente va a girar alrededor del fútbol. Seguro. Bueno, hasta aquí el segmento deportivo de Aviala Yala. No, perfecto. Porque ahora nos toca... Volver a la realidad. La pelota sí. nos rebota la cara ahora, hemos ¿no? Estado, hemos estado hablando del deber ser, ¿no? Ahora les sí. vamos a hablar de lo que, de es, lo que ¿no? es. De no, lo que realmente es, ¿no? De lo que realmente practicamos. Bien, vamos con eh, la palabra de Sago, que se ha especulado mucho, estoy hablando del entrenador de Bolívar, eh, de su posible desvinculación. Esto es lo que dijo en relación a estos rumores que salieron a últimas, estas últimas semanas. No, creo que lo más importante fue lo que hicieron los jugadores, ¿no? nosotros trabajamos aquí durante la semana y creo que los jugadores en un partido tienen un porcentaje muy grande, hicieron dos, dos grandes partidos, tal vez el primero después de 2 a 0 hemos tenido un poco más de tranquilidad, hemos descansado un poco más para el próximo partido, contra el Tomayapo un gran partido no, salimos ahí atrás 1-0 uno, uno, después remontamos 2-1, 3-1, 4-1 podríamos haber hecho más goles así que es importante no, no tenía la presencia del entrenador los jugadores ya saben lo que tienen que hacer y Sí, el cuerpo técnico condució, condució muy bien ¿no? los días que, que yo estuve ahí afuera esto también quiere decir que tenemos un grupo obediente, un grupo de jugadores profesionales que están siempre intentando hacer lo mejor para el Bolívar. No, la pretemporada ya está prácticamente programada para el día 26 de diciembre hasta el 10 de enero. La vamos a hacer en Brasil, en, eh, en el hotel donde, donde se concentró la selección japonesa, en el mundial que se disputó en Brasil, es un sitio que... Ofrece todas las condiciones para que podamos entrenar bien, descansar, hacer buenos amistosos porque está a 50 kilómetros de São Paulo. Así que es un sitio muy disputado por todos y nosotros hemos llegado antes y es importante para, porque vamos a tener todas las condiciones posibles para hacer una, una gran pretemporada ya pensando en el campeonato y en la Libertadores del próximo año. Bien, ahí está el entrenador de Bolívar, hablando de la planificación ya de cara a la próxima temporada. Estarán en Sao Paulo, en la localidad de Itu, en un eh, es, Spa Sport Resort, se llama. Es un hotel donde estuve concentrado hace ocho años, la selección japonesa, de cara a la Copa del Mundo Brasil eh, 2014, y obviamente tiene todas las comodidades para que los jugadores del primer plantel puedan hacer una gran preparación gringo pensando en esta Copa Libertadores que se avecina. ¿Tú estarías en condiciones de hacer semejante sacrificio de ir a un lugar así? No sabemos cuál es la planificación presupuestaria, gringo, no, no sabemos. O sea, estamos conscientes de que... ¿Pero tú, esta... harías, ¿tú harías un no, yo, sacrificio? No, yo, yo creo que no. Yo, yo siempre pienso que, que las dirigentes... Eh, no, pero los, digo tú, Shamir, ¿tú harías el sacrificio personalmente de ir a un resort de ese tipo o no, no estás para esos sacrificios? Yo creo que no, no, no, no, gringo. No, yo creo no, que no hay, hay que ser lo justo, ¿no? Con los jugadores. Es cierto, salieron campeones, van a afrontar un torneo importante. Hay muchos brasileños en el plantel, incluido el entrenador, quieren estar en Brasil. O sea, yo creo que también se le puede ver quizá el lado, eh, un lado que no sea el más conveniente, ¿no? Pero bueno, son decisiones que toma Marcelo Claure. Él es el que, llegado el momento, saca la chequera, firma los números y cancela, ¿no? Pero claro. No olvidemos que cada temporada también Bolívar termina con un déficit, ¿no? Este año fue de 8 millones de bolivianos. Entonces, ese es el problema. o sea Yo soy de la idea gringo que un empresario, alguien que invierte, nunca quiere perder dinero. No, está claro. O sea, están formados para eso, ¿no? Claro. Seguro, para eso es no un, un, es empresario. Si no, se dedica pues a, a periodistas, sí. por ejemplo. Entonces, ¿no? en algún momento, yo mm. creo que, claro, es posible, estoy especulando, pero basándonos en la experiencia, que en algún momento va va a cobrar lo que, lo que en su momento invirtió, ¿no? Correcto. Bueno, ya que Shamir no quiere irse al resort a hacer ese sacrificio, lo voy a hacer yo, en nombre de Shamir, en nombre de todo el equipo, ¿sí? En nombre de todos, yo me voy a esforzar, me voy a sacrificar y voy a sufrir un poquito por ustedes, compañeros, ¿sí? <risa> Muy bueno, bien. muchas gracias. Seguimos, <risa> Muy eh, bien. más. Sí, vamos a escuchar la palabra del entrenador de la U de Vinto. Recordemos que va a jugar con Always Ready, Always Ready que... Eh, ...está necesitado de ganar... ...para no pender, perderle el hilo más que todo a Bolívar... ...porque en esta tabla... ...no le interesa a Always Ready ser segundo... ...porque si es segundo... ...en la otra tabla... ...el que es segundo es Diez Trongues... ...y si Bolívar sale campeón, gringo... ...el premio de Copa Libertadores Bolivia 2... ...va a la tabla acumulada... ...y el que esté en segundo lugar... Eh, recibe ese premio. Que sería Strongest. Que este sería Strongest porque ahí le saca más de 15 puntos a Always Ready. Entonces Correcto. tiene que, si o si ganar este partido, esperar que en algún momento Bolívar tropiece y él poder y Always Ready poder asaltar la cima no. de la tabla el, de posiciones. El problema es el siguiente, que así como Always tiene sus urgencias, sus necesidades, la U de Vinto también las tiene. Así que va a ser, va a ser un interesante choque, ¿no es sí. cierto? Con todo el morbo que implica el hecho de que dirija <ríe> al equipo Cochabambino el técnico que pudo haber estado dirigiendo al Ready, ¿no? Sí, porque por una... hubiera sido... El la entrada de, de Godoy, justamente, yendo a visitar a su ex-equipo. Vieron las cosas de la vida, ¿no? Por una cuestión de negociaciones no llegó, pero él estaba... Incluso, ¿Negociaciones cómo? A ver, contá detalles. ¿O ¿Faltó un cero, qué pasó? No, no sé si faltó... O sea, lo que expresó el entrenador es que no se pudieron... No pudieron acordar entre dirigencia de Always Ready y la de... Universitario de Vinto y pero eso... Tanto, ¿Tanto vale el pase de Godoy? La verdad, desconocemos cuáles son los detalles, gringo. Lo cierto es que el propio Godoy ya se había despedido del primer plantel, los jugadores mismos salieron y manifestaron que estaban un poco tristes porque se había ido alguien que había cambiado la mentalidad de los jugadores, entonces lamentaron su salida, pero pasaron horas y después se terminó quedando, ¿no? A ver, vamos a escuchar la palabra de la gente de Universitario de Vinto que se prepara para su compromiso frente a World Ready este próximo domingo. Nos toca enfrentarnos a un rival motivador, un rival que, que es candidato al título, un rival que generalmente cada año propone. Nosotros como equipo, como institución queremos seguir creciendo. El plantel responde muy bien. Eh, primera vez que me va a pasar a mí enfrentarle a, a, un, a mi equipo. Eh, lo voy a disfrutar mucho, pero nosotros tenemos los nuestros, no porque vamos nosotros, eh, tratamos de hacer un partido inteligente, correcto. Y bueno, como te dije al comienzo, queremos sumar y la única manera de sumar es haciendo mucho esfuerzo. La verdad, profe. Si le ganan, ¿va a festejar? <risa> Nosotros vamos a festejar todo lo que vamos a festejar, pero vamos a festejar más fin de año si logramos salir de, del lugar donde estamos. Tenemos dos objetivos. Mi objetivo es salir rápidamente de, ese, de esa zona que estamos. Creo que ante el Parate eh, lo hemos comentado bastante eh, públicamente que queremos, queríamos salir. Creo que hemos terminado ante el Parate en directo. Eh, hoy nos toca nuevamente eh, afrontar 12 finales queremos sumar la mayor cantidad de puntos eh, el, tenemos el objetivo claro y la meta eh, pero tenemos que irnos partido tras partido, día tras día es un plantel muy corto con jugadores que realmente eh, trabajan mucho para poder lograr el objetivo nos quedan pocos días de trabajo son dos meses de campeonato si no me equivoco, un mes y medio bien, las consideraciones te, te voy a decir lo que va a pasar ¿Qué va a pasar? Si llega a ganar la el, el U de Vinto, o sea, el equipo de, de Godoy, Godoy va a tener esta expresión eh, corporal, ¿sí? va a estar así. Pero por dentro, por dentro, por así. así va a estar. ¿Usted cree? Si gana la U de Vinto. Yo creo que si Godoy no llegó a All-World Ready fue más por un tema de, de una directiva de universitario de Vinto que hizo respetar sus intereses pero no puedo creer que sus intereses sean más fuertes que los intereses del Allways, me sorprende. Pero bueno, en fin, lo dejamos ahí. Eh, Morbo aparte, ¿no es cierto?, es un partido complejo, difícil sí. para el Allways, no va a ser nada sencillo, por supuesto, para la U es enfrentar al, a uno de los aspirantes al título, lo decía Godoy, va a ser un lindo partido, calculo yo, no lo sí. no va a tener nada fácil, ¿no? Ni, para nada. Ninguno no, de los ninguno dos. de los dos, pero claro está de que la calidad de plantel está del lado de Allways Ready, eso es indudable, que tiene mayores elementos a nivel individual el señor Oscar Villegas para presentar un mejor planteamiento y tratar de conseguir el objetivo que es volver con las tres unidades, claro, las posibilidades y la balanza está inclinada para el equipo alteño. Vamos yo, con la tabla de posiciones. Antes, antes, permíteme, yo me preguntaba por qué el, tu camisa albirroja, ahora entiendo ya, está, vamos a la tabla de posiciones. Muy bien, vamos, ¿Sí? vamos esta es la tabla, esta es el del torneo del eh, Olves, clausura. Man. Esa camisa es del Orwell o no, ¿sí o no? No, no, para, enseguida la vamos a hacer, vamos a hacer un, un, primer, un detalle, ¿ah? ¿eh? No, es de River, perdón, me equivoqué, cierto, tienes razón. O de Nacional Potosí. De, de cual... Nacional Potosí. De cualquiera menos de los... De Nacional Potosí. ¿Eres hincha de Nacional Potosí? No, soy potosino. Sí, por soy eso. potosino, pero no, no soy hincha. Le había comentado que a los dos años llegué a La Paz. Sí. Y ya... Te has no. olvidado de tus raíces, ¿no? Un potosino no puede ser eso. ¿De qué equipo eres? De Potosí, de Real Potosí, de no, Nacional A ver, yo le voy a comentar que, bueno, llegué y cuando ya comencé a tener uso de razón, mi primo Víctor Hugo Álvarez me llevaba... ...a ver al Bolívar en la década de los 90... ...estaba Truco, Borja, Ervin Sánchez... Ya, no sigas, no sigas, lo dejaremos ahí. Y él sí. me inculcó... a ver ¿Qué te es... inculcó? ¿Ser bolivarista? Sí, sí, o sea, uno prácticamente no elige, ¿no? Si se da cuenta, ¿qué hincha elige ser de un equipo? Es prácticamente por tradición... o ¿no? eh, ...la familia es la que te inculca el fanatismo por, el, por algún equipo. De acuerdo, ¿no? pero a tu corazoncito algún color potosino no. debe tener. Ah, sí, sí, sí dolió que Real Potosí... Real Potosí. Sí, me Real gustaba Potosí. bastante, León Imperial... ¿Tuviste referencia de Independiente Unificada? No, no, no no lo tuve. Equipazo. También. Equipazo, sí, equipazo. Sí, bueno, es, te estoy hablando de la prehistoria. Dale, vamos a la tabla. Sí, vamos a la tabla de posiciones. Queridos amigos, ahí está Bolívar, 43 unidades. A un punto está 10 Strong, solo es Ready, que está 4 cuatro del puntero. Nacional Potosí tiene 30. Esa tabla solamente nos interesa en la primera colocación, ¿no? Porque el que sale primero... Eh, es campeón y tendrá la opción de tener Copa Libertadores, exceptuando Bolívar, que ya cuenta con ese pase al próximo torneo más prestigioso de la región. Vamos a la tabla acumulada, que es la que nos interesa, porque a través de esta tabla se va a distribuir lo, el resto de los premios. Bolívar con un, una temporada magnífica, 84 goles a favor, 20, es el equipo más goleador y el menos goleado. ¿no? 80 unidades, líder eh, indiscutible, Trongues es segundo, es decir, si se mantiene la otra tabla, Bolívar es campeón, el premio a Copa Libertadores Bolivia 2 cae a esta tabla y Trongues sería, hipotéticamente hablando, el que accede a Bolivia 2 como eh, a fase de grupos. Luego ¿Cu está... ¿cuántos, perdón, ¿Cuántos puntos hay entre el primero y el segundo, Bolívar y Strongues, en la acumulada? ¿Cuántos puntos son? Once. Once puntos. Sí. ¿Y del eh, segundo al tercero, del Tigre a Always? Son 58 eh, a 80, son eh, 22, ¿no? Sí, 22 puntos. ¿no? Increíble lo que le ha sacado diferencia. Pues es imposible que en la acumulada del Allway, bueno, no imposible, pero es muy, muy, casi imposible sí, muy que, le, que lo alcance. ¿sí? Y mire son cuántos puntos de 10 stronges a Always Ready, 12 puntos, ¿no? Ah, eso te preguntaba. De strongest a Always son dos, entonces. Sí, sí, sí ah. sí. ah, estábamos hablando con el primero que le, le decía que le sacaba una diferencia, pero abismal. Eh, eh, eh, si se mantiene esto, lo que hemos visto, lo, o lo que planteamos de que Bolívar termine como primero, lo vuelvo a reiterar, De strong es segundo como Bolivia 2, 3 millones de dólares. Always Ready termina tercero. Económicamente eso no le conviene del todo porque Always Ready eh, entraría como Bolivia 3, Fase previa, sabemos que en fase previa, gringo en partidos de ida-vuelta, las posibilidades de que los equipos bolivianos avancen a fase de grupos es casi nula. ¿no? Si sucedió el año pasado con Diez Strongers, que fue el que avanzó, yo creo que hay muchos golpes de suerte en esa eh, en ese objetivo conseguido. No, está claro, está claro. Si está. lo dice un bolivarista con mucha más eh, claro. Y lo podemos argumentar no, si No, quiere, no, no, lo... no, está perfecto. No, yo te entiendo. Eh, eh, dime una cosa, eh, la, para la, distribuir los premios de Libertadores y tal, se toma en cuenta la acumulada solo en caso de que Bolívar sea campeón en los dos sí. torneos. Si eventualmente el Tigre fuese campeón desde clausura, el Tigre estaría yendo a Copa en Libertadores. Es lo que y, dice el reglamento. Y la acumulada ya no se toma en cuenta. Ya no se toma en cuenta. De todas formas, Bolívar es de, de igual manera, está cerca. Segundo. Pero igual, si el Tigre eventualmente eh, ganara el campeonato, ya no sí. ne necesita ser nah, la No, acumulada. necesitaría la Copa. ¿Y qué pasaría con Holloway, por ejemplo? ¿Cuál sería su situación? Si aseguran el Bolívar por haber ganado la apertura, el Tigre por ganar el clausura, ¿en qué queda el Holloway si saliese, por ejemplo, subcampeón en este torneo? En este torneo no, eh, no mejora nada, recibe Bolivia 3, Copa Libertadores. Sería, sería eh, Bolivia 3. Copa para Libertadores. Entrar, para entrar a la fase preliminar de la Libertadores. En no, no a fase de grupos. En efecto. Ya. Luego está Nacional Potosí con una gran campaña. ¿Qué esto es y, ya para Sudamericana? Esto es para Copa Libertadores, son cuatro premios para Copa Libertadores y Nacional Potosí, Potosí estaría... Eh, logrando Bolivia 4, que ese también, torneo. Que es también eliminatorio. Que es primera fase de, primera Copa, fase. de, de Copa Libertadores. De ahí para abajo tendríamos Palmaflor. Oriente Petrolero. Pero esta es la acumulada, ¿no? Es la acumulada. ¿Con esta se define Sudamericana? También. Correcto. Serían Palmaflor, Oriente. Blooming. Blooming y, y Guadirá. Mira, tres equipos cruceños serían sí. Sudamericanos. Sí, sí, sí. Eh, eh, eh. Bien, Oriente, Petrolero y Blooming, en otra hora uno pensaría de que tendrían que estar luchando por puestos de Copa Libertadores o quizá el título, ¿no? Pero sabemos Seguro. que todo se ha venido o todo está venido a menos en los equipos del Oriente, los grandes de Santa Cruz, ¿no? Sí, que juegan este fin de semana, por cierto, entre ellos. Eh, sí. Vamos a ver la parte final de la tabla, ¿te parece? Ahí donde está justamente el tema de los descensos. Hay un directo, que es el último, que se va directamente, pierde la categoría, y los... El, el, el del indirecto, ¿no es cierto?, que tendría sí. que jugar con el campeón de la Copa, Simón Bolívar. A ver si podemos ir para abajo, ¿no es cierto?, lo amplían el cuadrito, lo modificaron un, un poco, poquito más abajo. Eh, para, para ver justamente la parte final, ¿sí? El sótano, diríamos, ¿sí? Ahí está. En este minuto, si el campeonato estaría terminando hoy, el que descendería, perdería la categoría de manera directa, sería Real Santa Cruz, ¿correcto? Eh, correcto. Correcto. Porque es, el, porque es el último, aunque tenemos, ah, tenemos entendido... Eh, ...gringo, que cuando hay una igualdad de puntos... ...entre dos equipos, y tiene que ver con el descenso... ...hay un partido... Para definir, o sea, no hay diferencia de gol ah, cuando mira. dos equipos tienen el mismo puntaje. ¿Qué es el caso ahorita? Sí, y esto mismo sucede para definir el título. Hay dos equipos que tienen el mismo puntaje, la diferencia de gol de gol eh, no, no se, aplica. No se no se, se aplica. tiene que jugar un partido para definir al primero. Qué y esto también aplica en el descenso. Ahorita están con puntos igualados, Real sí. y la U de Vinto sería en este caso, ¿no? Menos 23, menos 26, que no toman relevancia en esta oportunidad, así que tendrían que jugar un partido eh, de definición para ver quién es Correcto. el que avanza. A eso, a eso me refería con el grado de dificultad que va a tener el Orweiss para enfrentar a este equipo que está, mira, ni más ni menos que tratando de zafar sí, del es. descenso directo. ¿sí? Y ahí Exacto. nomás en la conversación está el universitario de Sucre, verdad, que también está comprometido. El independiente pareciera que está un poco eh, alejado de ese escenario, pero ahí está, entre esos cuatro seguramente, o uno de esos cuatro sin duda va a estar sí. en, en el descenso pero, directo. Pero, pero a ver, si, si hacemos... Un hincapié en Independiente, un equipo que la temporada pasada salió campeón, recibió 3 millones de dólares. La estuvo pasada, pa ¿no? No, fue el año pasado que salió no, campeón. No el anterior campeonato, pero no. El, el anterior campeonato... Fue Bolívar. Fue Bolívar, estamos claro. hablando de la temporada pasada. Del año pasado. Sí, no la acuerdo. temporada pasada, independiente, sale campeón, este año juega Copa Libertadores, tiene 3 millones de dólares y resulta que en este segundo semestre está peleando por la zona del, eh, descenso. del descenso. O sea, Tremendo. esto tiene que llamarnos la atención, Gringo. O sea, tenemos que preguntarnos por qué un equipo que ha recibido una bonificación económica tan importante ahora termina en este contexto, ¿no? Eso. Esa es una buena pregunta. ¿No? Bueno, que tiene respuestas, por supuesto. No se hizo, no se hizo bien el trabajo, ¿no? no se administró bien. Lo desarmaron eh, el equipo, ¿sí? dejaron que se vayan las Contrataron figuras. Contrataron cualquier cosa. Claro, si se de supuestas figuras que defeccionaron, ¿no es cierto? La sí. mayoría de ellos no terminó sintiendo la camiseta ni nada. Y bueno, pues lo dejaron a Loco Robledo, digamos, que era supuestamente el que iba a articular una, un nuevo equipo y no le dieron ni tiempo, ni, ni valores, ni gente, diríamos. Pero, como para, a ver, para gringo, salir. también aquí hay que puntualizar algo, o sea, el entrenador también tiene que hacer respetar la planificación, ¿no? Debiera, o sea, debiera, debiera. Ese es el debiera. punto, a veces no hay esa, esa autocrítica de parte del entrenador, entendiendo cuáles son sus competencias y sus responsabilidades dentro está del bien, primer equipo. Está bien, yo te voy a decir algo, desde los zapatos del entrenador, a veces por exigir que se cumplan tus planes, te puedes quedar sin trabajo, ¿no? Así que... Eso es cierto, tranquilízate, pero... Tranquilízate, hermano, ¿no? Tómate un tecito allá atrás y después bien te dirán, ¿no? Entonces, si es ahí nomás tienes que aguantártela, ¿qué es, vas a hacer? Es, es, es... cierto, ¿no? Es, en cierta medida es cierto, pero no deja de ser algo que está mal. No, por supuesto, no estamos diciendo que esté bien, pero sí. estamos diciendo que es. Y, Hemos y, vuelto a la lógica y, de los principio. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Que llegado el momento, los que se terminan enojando son los propios directivos y el propio entrenador, porque a la postre se enojaron con la prensa, no querían atender, claro, porque si van a atender, tienen que explicar algunas cosas, hay que preguntar, ¿no? Y si no, o sea, el que no pregunta no es periodista, ¿no? Es tal cual, ¿no? Es verdad. Bueno, Muy bien, ¿algo más? esta es la tabla, diré, esta es la próxima fecha, vamos con la próxima fecha, Nacional Potosí que enfrenta hoy Hoy enfrenta a partir, eh, no, perdón, estamos con el partido de Nacional y Royal Party es mañana. Hoy hay otros dos partidos, enseguida le cuento, este compromiso va a las 15 horas. Continuando con el sábado, estaremos con Palmaflor-Aurora. Este es un partido también muy interesante para verlo. Recordemos que Aurora viene de ganarle a Always Ready, Palmaflor, que yo creo que a estas alturas es el equipo que mejor juega en Cochabamba. Y Bolívar va a enfrentar a Independiente Petrolero, 19 con 30 horas. El domingo tenemos el partido entre Universitario de Vinto, Always Ready. A las 17 con 15, Diez va a rivalizar con Universitario de Sucre y Oriente Petrolero frente a blooming en el clásico para cerrar esta jornada 19. Les comentaba que hoy a partir de las 3 de la tarde Real Santa Cruz Tomayapo y Guavirá va a enfrentar a Bilstermann desde las 20 horas en el Estadio Gilberto Parada de Montero. Ahí están los partidos. Muy bien, ahí tenemos entonces la fecha 19 que se empieza a disputar desde hoy, ¿sí? Hoy viernes y se extiende hasta el tremendo clásico cruceño. ¿Cómo viven los cruceños su clásico, ¿no? Es tremendo. No obstante sí. del mal momento que están atravesando los clubes, no te extrañes que el Tawichi reviente de gente, ¿sí? ¿sí? Porque y yo... es, es un partido aparte, es un campeonato aparte que tienen eh, hinchas de Blooming y Oriente. Yo, yo, lo, yo creo, Gringo, lo que más hay que ponderar de este clásico, lo más destacable, sin duda alguna, es la fanaticada, ¿no? Que más allá de que sus equipos no, o, no les compensen con títulos, con participaciones en Copa Libertadores, ellos, fiel en todos los clásicos, están a todo del Tahuichi, ¿no? Es lo más destacable. Seguro que sí. Bueno, que tengas un lindo fin de semana, con mucho trabajo. Transmisiones de yala Mañana estamos con el partido de Bolívar, salimos a las 6 de la tarde por Yala Radio. Y el domingo hacemos el partido de Always Ready, que va a las 3 de la tarde, y el partido de Diez Trongues, que comienza a las 17 con 15 en el Cies. O sea que hay que engancharse con Aviala, sábado sí. y domingo, los tres equipos paseños. Los con tres cobertura. equipos paseños, así que están invitados todos los amigos. Buenísimo. Al mediodía estará Amater y este homenaje a Ninavia. Sí. Que, las menciones a Ninavia. Y por supuesto, luego a la una y media con Juan Pastén y el Deportivo. Se viene un sudamericano de volei. También Cierto. También vamos a ampliar esa información. Eh, ¿Cuándo empieza? En octubre, es la primera semana de octubre. O sea, la próxima sí, semana. Sí, la próxima semana ya. La, es sub-19. Eh, sí, y ya, ayer tuvo un partido amistoso, estaremos con esos detalles. ¿La de ¿La selección boliviana? Sí, sí, así ya. que vamos a estar con esos detalles y toda esa información a partir de las 12 horas. Gris. Hay que acompañarlas a las chicas, sí, ojalá haga una, una buena representación. Tres equipos clasifican al mundial de voleibol de la categoría, así sí. que hay que pechar para que Bolivia Va vaya. a estar Argentina, va a estar Brasil, equipos que son... Caramba, <risa> son... Caramba, Perú, que tiene Perú, también, también su... Sí. sí adicional. Hay que apoyar, ¿no? Vamos a estar haciendo la cobertura de principio a fin. Nos va a encantar y nos va a encantar que venga acá también la información, no solo en la amateur. ¿sí? Muy bien, perfecto. Lo vamos a preparar también, gringo, no se preocupe. Gracias. Eh, con Heavy Metal llega, con Heavy Metal se va. Métale, es don Shamir Álvarez, ¿eh? ¿sí? Métale Heavy, métale Heavy. Hace un mensaje, perdón. <risa> Talibán dice, ¿cuándo se irá a de Bilsterman? Saludos Ay. a todos de Aviala. Yo creo que no se va sin antes cobrar lo que dice que está... No, pero además dice Walter Mann, yo me equivoqué de ah. equipo. Así está bautizado, ¿no? Y va el streamer el de España lo bautizó Walter así. Mann Walter Mann. Sí. Eh, eh, eh. Me comparas el Pumas con el Walter Mann. Ahí y está. Hay ¿Lo escucha. Sí. sí. Ya el otro día nos hizo escuchar esto, pastel. Es un atrevido y respetuoso ese español, sí. Oh, vamos a empezar a cambiar nombre a los equipos de su país. Hola Talibán, dice. Mira, Claure está rescatando hasta los fierros oxidados para dar de recuerdo a los socios. Bueno, si sí, los socios están dispuestos... ¿Ya tienes tu fierro? No, no, no, no yo... ¿no? No, no. Y aparte que no soy socio, ¿ah? para, para puntualizar. Ahí está la gente. ¿ah? Saludos a los hinchas de Bolívar, ¿ah? que están contentos. Ya las obras han iniciado. Después de tantos años, pero están ahí. Los hinchas de Bolívar están, dices. No, estamos, tienes que decir. No, no, no. ¿no? Yo, Incluyete. Yo, muchas veces le he dicho, no, no me considero hincha. O sea, yo le pregunto a usted, gringo, ¿cuál es la definición de hincha para usted? Hincha el que da la vida por unos colores. No, para mí, hincha es aquel eh, personaje que partido a partido está centrado en el estadio Hernando Siles, en este caso de Bolívar, en la curva norte, alentando al, eh, a su equipo incondicionalmente, pase lo que pase. Para mí esa es la definición de hincha. Yo soy simplemente simpatizante nada más, porque no estoy sentado en, el, en la barra, no estoy con un bombo, no estoy con un platillo, no estoy saltando, no, no estoy... ese Ese es fanático, no es hincha, es fanático. El hincha es el que le gusta que gane este equipo, prefiere que gane este equipo. Cuando juegan Bolívar y Stronges ¿tú quién quieres que gane? Listo, ya está, suficiente. ¿Te das cuenta? <risa> ¿Contestas esa pregunta? No, es ya, el ya hinchómetro. Digo, yo ya le digo. El ah, hinchómetro, el dije. hinchómetro, ¿no? ¿no? No lo soportas, no lo soportas. Pancieri tiene, por ejemplo, una definición más... Dura del hincha, ¿no? Para él el hincha es aquel sujeto que debería ser tratado médicamente porque eh, antepone su estado de ánimo a través de un resultado, sea negativo o positivo, y, y para él ese tipo de personas tendrían que ser tratados por médicos. Correcto. Ahora dime tú, y, y yendo por la línea de Dante Panseri, eh, dime tú si cuando pierde Bolívar no estás de mal humor. Es, Obvio que estás de mal humor. Es es, espero que gane el Bolívar el domingo para que vengas de buena onda. Bien, dale, che, dale, heavy metal, heavy metal, que se vaya Don uh, Shamir. Se, se ¿Gusanos oh, sí, Mira, nada más, hablando de... ¿no? Te, te conocen, te conocen. A mí me podrá sorprender, pero a la muchachada que sigue, a Viayala, no la vas a sorprender. Hola, Gusanito, dice un gusto verte ahora con Gringo. Te sigo en Amateur. Saludos a todos y feliz fin de semana, Boris. Boris gracias, Boris. Boris, gracias. Te esperamos hoy también a las 12 del mediodía. Muy bien, ya está. Cerramos, nos vamos al corte, ¿sí?